Ya llegó su pinche Dios en la sabrosura y el del peluche en el estuche. Sí, tenemos el top 5 cuadro de honor de pinches escorpiones al volate. Temáticos, ya sabes, aquí lo vamos haciendo. Y bueno, una de las tantas industrias que me debe prácticamente la vida entera es el doblaje. Sí, a huevo, a huevo, güey. No son dobladores, no sean pendejos, güey. Veo tanta gente estúpida diciéndoles como se les pega su pinche gan Actores de doblaje. Sí, de esos que se formaron en las salas desde la pinche penumbra, desde la oscuridad, desde la desde ahí, desde ahí, empezaron a brillar poco a poco hasta que fueron tocados por un dios, por mí Y entonces, pum, los llevé al estrellato Y gracias al Dios, escorpión dorado y al semidios de Alex Montiel La gente los pinche conoce a huevo, güey En el quinto lugar del, de los videos más vistos de escorpión al volante con actores de doblaje Está Carlos Segundo, sí, la voz de la ex voz, el vaquero Woody Tú eres un juguete eh, la voz del pico de la eh, sí, No, sabes muchas cosas sobre ellos, ¿verdad? Este cabrón, este que chica de vive. Que el güey tiene complejo de chofer, güey. Que a huevo quería el manejar. Pues, pues manejale, cabrón. Entonces, ¿y vas a poder manejar? Oh, ¿Tú, ay, ¿tú no, crees no, que es fácil manejar es con es un cámara enfrente de ti? Eh, por supuesto que no. ¿Cómo ¿Te le bajo aquí? Uy, uh, estos son de los nuevos que son eléctricos. Ah, ¿sí? Ya claro. no se usan manijas, señor. Claro, claro, sí, ya sabía yo si sí soy de la pelea pasada. Ahí se fue a dar cuenta lo que es la verdadera fama, güey. El peluche en el estuche en su máxima expresión, la jugosidad andando. De nada pinche Carlos II, cara de mi miembro, en quinto lugar con un millón. Carlos II se los... para los que no eh, estén ubicando esa pinche cara de galán, cabrón. Que Digo, es carga. difícil que no lo ubiquen, pero habrá alguno por habrá ahí. Habrá uno que otro, así casi contados con los dedos de una mano de un güey mocho. Y, y sobran. Y sobran. Pero Carlos II es de estos... Eh, a pinches actores que le llaman de los del pinche doblaje. Exacto. Que dice exacto. que hace pinche voces y que dice que le hace la mamada y que... De esos, que, de esos actores que no son suficientemente guapos y terminan haciendo, eh, siendo actores de doblaje. Pero entonces... tenemos voz de guapos exacto. y entonces hacemos doblaje y no acabamos de luchadores. ¿eh? Pero vamos con el cuarto lugar. ¿Quién está? En paz, descansa. Ay, este pinche Ricardo también que me caía, el cabrón. No mames, Ricardo Silva en cuarto lugar. Mira, no mames. Ese cabrón. Pero ¿Un que escorpión pedo, dorado? Ese pinche, señor. A ver, güey. Te doy ran, si quieres, güey. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás güey? Pásale. Pues estoy muy emocionado el encontrarte aquí, en güey. Si no Soy Ricardo Silva. Acuérdate de mí, el que canta chala. No mames, eh, chala. Súbete, culiano, ¡Súbete! <risa> Antes de que cometiera la pendejada de morirse, digo... Todos las van a cometer, pues son mortales Los entiendo De todos modos, que lo entienda no significa Que no les pinche pueda reclamar, cabrón Porque ya fui y regresé Pues yo me manejo en todos los pinches planos astrales, güey Sí, este cabrón, güey Era una pinche pistola Era que cantaba muchas de las pinches canciones De las películas, de las series, de los dibujos animados del dos los pinches temas Cuando comenzaban Ahí salía su voz de Farinelli y del pinche Ricardo Silva ¡Se todo del mundo! ¡A ¡Háblale a unas amigas, güey, para que se ponga chingón! ¡Vengan! ¡Vengan, se van a poner. se lo voy cruzando siempre con valor! ¡Con valor! ¡Hay razón para angustiar! ¡Cátale, güey! ¡Cátale, Juli! ¡Porque una sorpresa ¡Tú me a Dragon Ball, güey! ¡Y voy a encontrarla en algún lugar! ¡Ahí va el toro! ¡Ahí va el ¡Échale, leyes! ¡Exhala! ¡Exhala! ¡No importa lo que sucede! 1.8 millones de visitas este cabrón llegó a atender y hasta el pinche gira hizo conmigo, cabrón a huevo, se ponía a cantar acá las del pinche Dragon Ball y demás. Era toda madre el pinche Ricardito, cara de mi cagada. Y tan chingón y tanto lo pincha cogieron que llegó al cuarto lugar de pinches visitas de todos los escorpiones al volante con actores o gente del doblaje. ¿Me veías pendejo del ch de chiquito? Mami, me gustaba una güey. No, no la, de, la de los pinches rescatadores. Las ardillas ah, rescatadoras y... Sí. Sí. Esa está wey. chida. Yo ¿Tú, tú, la, ¿Tú la cantabas, güey? Yo bien con mi ¿Mita? grupo de cantantes Sí, dale, dale Ahí está, pendejo, ahí te va, güey Ahí sí. te va, pinche chucho Para que ahora sí cantes, pendejo sí, sí, sí, sí, Piden, rescata sí, sí, sí, sí, sí, pide, los mejores Cuando intervienen ya no hay que temer Los malos tienen que ver Vámonos con el tercer pinche lugar, sí, la medalla de bronce es para otro cabrón de los que ya son de pinche casa, güey, sí, el Mario Castañeda. Hasta fue mi roomie, terminé corriendo la cara de mi... Sí, me cagó. me caga, siempre me ha cagado. Pero la pinche vida me lo ha puesto, güey. yo no tengo la culpa, güey, fue mi roomie, así que no se pierda, también se busca roomie. Dicen, preparate este detalle. ¿Esto es minimalista? Esto no es minimalista, esto es un, una pared a Lego. No, ¿por qué a Lego? Eso es Scorpion Verse. Lo hice para ti, no lo hice por mí. Lo hice para ti para recibirte con algo ah. de, de mí, Ay, algo no. personal hacia ti. ¿Y lo hiciste por mí? Exactamente. ¿Y, y yo dónde estoy? O, o, o, o sea, la amistad o algo. ¿Estás acá atrás, güey? No, güey. Está fregada, ¿no? ¿Qué, güey? Se toma una semilla del ermitaño y se abre la boca ayudándolo porque a veces no quieren cooperar. Entonces se introduce la semilla del ermitaño y se les obliga a que se la traguen a la fuerza. Eso es. De debemos ser muy pacientes con él Eso, está perfecto Y ahora, como pueden ver, ha recuperado la conciencia Ahí está Así se preparan semillas del ermitaño Semillas del ermitaño, saben mejor cuando estás madrado. Pero ahorita estamos hablando del escorpión al volante. fue de los primeros actores de doblaje que se subió ¿Es cierto que tú eres el Luis Miguel del doblaje? <risa> pues, eh, te juro que no es por la dentadura ni por las canciones <risa> Convención de doblaje donde no está Mario Castañeda Vale madres, no es convención de doblaje Ah, sí <risa> Sabes que soy soy Mega afortunado, la neta sí ¿Por la qué? Verdad, sí. Pues porque es Esto que el doblaje era así antes Como los mineros del arte Los que nunca se ven, etcétera ¿no? Y de pronto llega internet Twitter, Facebook Y, y el Instagram, escorpión dorado Y el escorpión famosos. dorado Y, y neta <risa> sí, o sea 2.7 billones de visitas para el Mario Castañeda Al volante, la voz de Goku Pongan atención Dentro de muy poco tengan por seguro que esas tres personas aparecerán. Cuentan con mi promesa. La voz de Kevin Aldo. No cabía duda. Linda era realmente. realmente. Una gran chica. Y del de este Don Ramón. Mira, chavo, tú cállate, sí. Y cualquier cantidad de pinches voces, la de Bruce Willis. No mames, güey. Ya consíganse otro pendejo, ¿no? Ya, güey. ¿Qué oíste? A veces se te olvida que soy detective. Hay mucho vapor en la regadera, como si alguien acabara de salir. ¿Tú sigo también hacen doblaje? También. Bueno. ¿Ves, güey! ¡Pinche nepotismo no, de mierda! No, no, no. Pues, eh, <risa> o sea, me han preguntado, oye, ¿y qué? ¿El abolengo cuenta? Bueno, obviamente, sí, <risa> pues sí, abre una puerta, pero en el doblaje si no funciona, pues no funciona. ¡Ay, por favor, güey! ¡Alto al pinche... Pepe Toño Macías, que ya estás directores Y ahí sigue Vámonos con el segundo lugar, medalla de plata, ¿para quién? Un pinche combo breaker, cabrón a huevo Dragon Ball Broly En este, en este proyecto, pues tengo que ser la voz de Broly que. Ni modo Sí, pues sí <risa> ¿Eres Broly? Sí ¿Entonces eres el que le rompe su madre a todo el mundo? Eh, <risa> trata, sí, trata, trata pero no dos tres, dos, tres, dos, tres Sí, una de las tantas películas que ha sacado últimamente en el cine de Los pinches dragonboleros, güey Y fue el regreso de varios de ellos Ahí estuvo el pinche Lalo Garza Que, ah, güey. no mames, le damos fama, güey Y después se queja de los pinches youtubers Chingó, pinches Lalo, güey, escupiendo para arriba, güey Acabando el show en aquella época Al final, habían dos chicas y una le dice a la otra ¿Puedes mandarle un saludo a mi amiga, por favor, con la voz? Yo hago en... En, en Naruto yo hago un personaje que se llama Gara del desierto Hola Wendy, ¿cómo estás? Mi nombre es Gara del desierto el, el, el pinche René, otro güey que escupe para arriba cada cinco minutos, ¿no? quejándose de las redes sociales y de los youtubers, y, y son los que los reviven, cabrón. La chingones, cabrones. Eh, Súbditos del escorpión, soy René García, la voz de Vegeta, el príncipe de todos los Allellines. Dije Vegeta, no vayan a empezar a, Vergueta. a, a, a <risa> tocar el, no, no, <risa> el, el pinche Gerardo Reyero si no la ha cagado. Este, el pinche Freezer, no le hemos hecho. Después lo vamos a pinche invitar. Cago también en Sailor Moon, soy Darien, Toxido más. Y llegué a una convención y había una muchachita en el pasillo. Y me dice, me, señor, ¿me puede hablar como Darien? Le digo, sí, mi vida. ¿Quieres que te diga la frase que él tiene? Sí, mi amor por ti es más grande que el universo. Empezó a temblar y le dije, ¿estás bien? Pero mi amor... No te ofendí. No, no, no, no, no, no, no. Está bien así, pero ya no hablé, ya no hablé, Le digo, pero ¿por qué no quieres que hable? Si primero me pides que te hable, ahora ya no. No, ya no hable, por favor, por favor, ya no hable, por favor. Le digo, mi vida, te ofendí nada más. Te dije, mi amor por ti es más grande que el universo. No, ¿Qué lo... no, ya no, ya. Ya. No. no mames. Y luego el otro, este, Ricardo Burst. Brust, güey. Tortuga Cross buscando a Nemo. Ah, sí. la gran tortuga Cross, Que todo el mundo dice, ah, la tortuga crush. Sí, Ay, ¿no? si es famosa. Si es famosa. ¿Cómo hablaba? Hoy? Sí. Ah, de repente tú hiciste, wow, y lo hice, ¡wow! y luego tú hiciste, ah. Oh". El punto es que se la ha de poca mano, estaba muy cagado, estábamos en la, en la mitad del desmadre de las gasolinas güey, Cuando la pinche gasolina se fue hasta el cielo que no había güey. Todo ese pinche desmadre estuvo muy cagado todo el pinche contexto ¿No hay gasolina? ¿Desde antes? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta ¿Vale, cuándo ¿Vale? va a estar así? Ah, es pues una buena respuesta. Pues ni un día ah, antes, qué, qué, ni un, un día, día después. Legal. Es cierto que tienen tomas clandestinas aquí. Para podernos despachar Echamos desmadre y se subió Ricardo Silva también a eso Está en dos casillas el pinche Ricardo Ricardo, ¿cómo estás? Mi querido, bien, a todo dar muy contento de Sobre todo de encontrarme con esta banda sí, sí. Mira, estamos hablando de ti por cosas buenas Sí, sí lo creo, sobre todo de ti 2.8 millones para este ensamble de actores de doblaje Que se subieron con su dios el escorpión dorado A ser confesados por la palabra de un pinche dios Y en el primerísimo pinche lugar está el Joker Empieces con la cabeza, las las víctimas quedan confusas, no sienten el sitio. El Deadpool ¡Increíble! Quiero, quiero, quiero, quiero un niño O una niña, lo que sea que nazca, pero que nazca <ríe> bien el Capitán América Hoy vi a un grupo de ballenas cuando pasaba por el puente ¿En el Hudson? Hay menos barcos <tose> Está limpia el agua. Ah, no, no, ya, ya, cabrón, no mames. No consiguen más pinches voces para que se las quite. Es lo bueno de vivir en un mundo de gente muy estúpida. Entonces, pues los poquitos buenos Pues son los que <ríe> sobresalen. Y el papetollo vacías, güey, no mames, la rompió subiéndose primero como Deadpool. Oye, ¿qué opinas tú de los X-Men? La verdad es que me caen muy bien, pero están insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y creo que va a llegar un momento en que. Tendré que juntarme con ellos, mi amigo Coloso me tiene ya también hasta el culo Y después ya hablando más a nivel personal como pinche actor veo que de repente hacen sus pinches grupitos y se arden entre ustedes también bien así bien culo ¿Te tienen envidia uno que otro culero, sí o no? No, seguramente sí, sí, seguramente sí ¿Y pues. qué les dices? ¿Les escupes o los meas? No, quisiera, pero pues <risa> no, la verdad es que yo siempre he pensado, mi querido escorpión, Que cada quien tiene lo que le tocan pues, ¿no? Y... Si alguien se queda con algún papel o algo, pues bueno, qué chingón por él. Si yo me quedo con un papel o si tengo oportunidad de interpretar algún personaje, pues... Si a los demás les da de envidia, pues supongo que habrá muchos a los que no y a los que les da gusto Supongo que habrá muchos a los que les dé una pinche envidia terrible Aparte el güey le gusta que los pinches reconozcan y ¡Ándenle güey! Lo volví famoso para que se le quite ¡Ándele pinche Pepeto! Tres <risas> millones de visitas tiene de ese pinche video de escorpión al volante Se la pasó chingón güey, lo llevé a la pinche fama Le presenté a al pinche Ryan Reynolds yo. Ah güey, ese, ese video también vaya a ver, está en otro pinche canal Que mis respetos para la Alex Montiel y la lata está bien cabrona, güey how are you? We did it! Finally! Face to face! Yeah, it's a real honor to be here with you because I'm a huge fan of you because I dove you in a lot of, of pictures. recipes, in Peace, Police Department, uh, Woman wow. in Gold. Uh, live, uh, Deadpool Of course, wow, wow, wow I love your work, and I'm so nervous well, I love your work, don't be nervous, please, oh my god This hey. is, no, a, I'm happy, I'm so happy I am too, I am so happy to meet you Ahí ya tienen, top 5 de los escorpiones al volante con Los actores de doblaje, okay. ¿Cuál les gustó más? ustedes, cuáles? ya lo habían visto todos O andan en la pendeja y les falta alguno de ellos Díganme cuál es su pinche favorito, a quien les gustaría Que subiéramos próximamente, aparte De ellos hay un chingo de gente más, eh, que ya se subió El escorpión al volante, así que apliquense Para que vayan a ver el, el, el pinche de Tinoco, güey voz del Thanos, la voz del de Iron Man el Ichi Duglaroblevich sigan todo el pinche contenido en los otros top 5 que están aquí mismo en la lista de reproducción del top 5 de escorpiones al volante temáticos, soy el escorpión Dorado, sígueme en las redes sociales y me saludan a su hermana y a su mamá, nos vemos, peluche de la estuche ¡Aha!